Bueno, ese es el último intento. Ahora sí. Llegó el último intento del stream. El intento 19. Digo 20. Empecemos con el último intento del stream para terminar. Big Oh my god. Mira. ¿Ah? <gasps> La onda sonica ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! intento que dije el último intento que Muchas gracias, Isamese! ¡Vamos! Mi sí, perdón. ¡Le pasé! ¡Dios! Es ¡Dios! Es Dios. Es ¡Dios! ¡Le pasé! ¡Fin! Oh. Oh. Fueron tres meses. Antes de contar intentos. Demon, obviamente. Hardemon GG Last Nerf Good job Contemos intentos 2.991 No llegué a los 3.000 intentos Más 3.000 3.148 Intentos ¡Sí! Este es el fin. El fin de Sonic Wave Nerds. Muchas gracias a todos en el stream. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los que están viendo este video. Suscríbanse, compartanlo, denle like y todas esas cosas. Y ahora sí, gente. Vuelvo. Con un próximo. Extreme Demo. Ahora sí, gente. Nos vemos la semana que viene Hasta la próxima